Hola, bienvenidas a Mundo Rosy, soy Rosalba López, manualista, y con los videos que tengo preparados para ti podrás aprender tips, consejos y sugerencias que te ayudarán a desarrollar tu creatividad manual. Mira, te invito a que te quedes hoy en este lindo tutorial, es un lindo muñeco de nieve en cuchara, el cual podrás lucir en tu cocina, en la entrada de tu casa, en cualquier pared, en la pared de un hall, en un balcón queda sensacional, así es que te invito a que te quedes en el paso a paso. Recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta a los videos, dejarme tus comentarios y muy importante también activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando yo suba un nuevo video, así es que te invito a que veas el tutorial. Los materiales para este muñeco de nieve en madera son una cuchara de palo, dos perlas negras para los ojos, la nariz, tenemos cordón dorado para un moño, el pañolense color claro, el escobillón, el pañolense rojo, millaré, un pin navideño y el algodón siliconado. Como materiales vamos a utilizar cartulina para los moldes, bolígrafo, marcador, tijeras para tela, tijeras para papel, alfileres y agujas y silicona. Los moldes son el del cuerpo y la cabeza que van juntos, o si los quieren separados, los cortan en dos veces. El molde del gorro que mide 14 centímetros por 7. El molde de las piernas que lo cortan en cuatro veces y el molde de los brazos cuatro veces. Los moldes nos han quedado de la siguiente manera. En este esponjillón hemos cortado el molde del gorro una vez. En el flis blanco hemos cortado cuatro veces los moldes de las patas, cuatro veces también los moldes de los brazos y por supuesto en el flis blanco el molde de la cabeza dos veces. En el esponjillón también hemos cortado el molde del cuerpo dos veces. Es así como nos han quedado nuestras piezas cortadas, cada pieza la vamos a coser alrededor y la vamos a voltear. En la próxima parte les muestro la puntada. Bueno y la puntada filete consiste en introducir la aguja y en esta argollita que se forma, volver a introducir la aguja, jalamos y nos queda nuestra puntada hecha. Esta puntada la vamos a repetir cosiendo cada una de las piezas que lleva nuestro muñeco de nieve. Al momento de rellenar tus piezas te doy el siguiente consejo, enfrenta las piezas iguales y con un marcador haz una pequeña marca de manera que tus piezas queden enfrentadas y al momento de hacer la abertura y rellenar no te vayas a equivocar y te queden de esta manera para un mismo lado. Siguiendo el consejo anterior es muy fácil voltear nuestras piezas, por la marca que hiciste con las tijeras haces un pequeño piquete y por ahí volteas la pieza. Ahora simplemente introducimos el algodón siliconado y con la ayuda de unas tijeras nos aseguramos que nos quede parejo el algodón. Ya tenemos listas nuestras piezas para armar nuestro muñeco de nieve. Recuerden que el cuerpo lo hicimos en esponjillo. Ya solamente nos queda coger cada pieza y cerrarla. vamos a empezar a armar nuestro muñeco de nieve y lo primero es que vamos a pegar la cabeza al cuerpo lo vamos a pegar en esta posición de lado no lo vamos a pegar de frente sino de lado y para comenzar vamos a hacer un remate inicial un nudo inicial que nos dará la tranquilidad de que nuestro hilo no se va a zafar y empezamos haciendo una puntada en el cuerpo como lo vamos a ver enseguida, y otra puntada en la cabeza, puntada en el cuerpo y puntada en la cabeza. Yo les recomiendo hacer esto por lo menos dos veces, para que nos quede muy fino pegado entonces la cabeza al cuerpo. Vamos a pegar ahora las extremidades de este muñeco de nieve, para pegar los brazos y las piernas vamos a tener en cuenta que las aberturas por donde rellenamos cada pieza las vamos a colocar hacia el cuerpo, no hacia afuera porque pues daría muy mal aspecto, se me olvidaba mencionarles en los materiales los cuatro botones rojos que vamos a utilizar, entonces empecemos y vamos a tomar una aguja enhebrada obviamente, con la cual vamos a hacer un remate inicial para asegurar nuestro hilo y vamos con la aguja a traspasar el cuerpo y a pegar el brazo primero y luego vamos a pegar el segundo traspasamos con una puntada introducimos un botón y así nos va a quedar firme y bien pegado nuestro brazo esta operación la vamos a repetir varias veces, vamos a ver cómo traspasamos nuevamente el brazo, el cuerpo pegamos el siguiente brazo y esta operación la vamos a repetir como ya les decía pero con la salvedad de que los brazos de este muñeco van a quedar giratorios es una forma de pegar los brazos que quedan muy firmes pero también a la vez quedan con movimiento les recomiendo que utilicen una aguja larga no como la que yo he estado utilizando en este momento que miren ustedes causa un poquito de dificultad aunque es cierto que dar como con el punto exacto donde está el botón es un poquito difícil pero no imposible aquí ya vamos a sacar la aguja para hacer el remate final el cual hago haciendo un pequeño ojal con el hilo el cual debo eh, colocar alrededor del botón para que quede mejor rematado. Ya le hemos pegado las piernas y los brazos a nuestro muñeco de nieve y con este método del botón queda con movimiento tanto en sus piernas como en sus brazos. Para decorar la cabeza nos vamos a ayudar de un alfiler que nos ayudará a marcar donde queremos que vaya la nariz, igualmente vamos a marcar donde queremos que vayan los ojos. Vamos a enhebrar una aguja con hilo negro y vamos a empezar a hacer puntada, pespunte o de basta partiendo desde la parte trasera de la cabeza y haciendo entonces unas pequeñas bastas que nos ayudarán a formar la boca del muñeco de nieve. Se echa la boca entonces vamos a hacer con hilo negro también la cavidad de los ojos para pegar las perlitas que van a ser las veces de ojos en nuestro muñeco de nieve damos varias puntadas pegamos la perlita y repetimos la operación en el otro ojo. Miren entonces cómo nos ha quedado y para que tome verdadera forma vamos con la ayuda de la silicona líquida a pegarle la nariz característica que es la zanahoria pequeña color naranja, que es el que le da como el toque característico al muñeco de nieve. Y no podía faltar el rubor para decorar las mejillas de nuestro muñeco y que quede más caracterizado obviamente. queda entonces por hacer ya el gorro del muñeco de nieve y recuerden que en el esponjillón hemos cortado un rectángulo de 14 centímetros por 7 el cual hemos cosido en su extremo, con la silicona líquida entonces vamos a pegar, esparcimos en la cabeza, pegamos la parte delantera y a continuación vamos a hacer lo mismo con la parte trasera Recuerden que con la parte trasera vamos a ocultar los remates de los hilos al iniciar y al terminar el pegado de los ojos y la decoración de la boca Una vez pegado el esponjillón con la silicona fría vamos a terminar el gorro pero antes de hacer el moño vamos a rellenar un poco con algodón siliconado para darle un poco de cuerpo y volumen a nuestro gorro, ya por último sería con el cordón dorado hacerle un moño en el extremo superior y nos queda listo el gorro del muñeco de nieve. Del paño sí rojo vamos a cortar una tira de un centímetro de ancho aproximadamente y la vamos a pegar alrededor del gorro teniendo en cuenta que el empate debe quedar hacia el frente para allí colocar el adorno que va a disimular dicho empate. así queda listo el gorro del muñeco de nieve para decorar las piernas y brazos del muñeco de nieve vamos a utilizar millaré nos aseguramos que el extremo del millaré esté pulido y con la silicona líquida vamos a pegarlo medimos el millaré de manera que no nos quede mucho excedente y con otra gota de silicona terminamos de pegarlo y esta operación la vamos a repetir en cada extremidad ya hemos anudado la bufanda que es un trozo de paño rojo de unos 4 centímetros de ancho y estamos dando los toques finales para finalizar este adorno llamado muñeco de nieve en cuchara Vamos entonces a realizar el adorno final y es pegar el pin a la cuchara y a continuación pegar el mono, el cual hemos realizado con una cinta navideña, es un moño pequeño que le viene muy bien, combina perfectamente, es una cinta roja y es pegarlo debajo del pin navideño que hemos colocado. No cercioramos que el pin navideño quede bien pegado, le colocamos otro punto de silicona caliente, la cual en este momento es lo mejor que podemos utilizar porque es de un pegado instantáneo. Y ya pegamos entonces también nuestro muñeco de nieve a la cuchara, colocamos un punto de silicona para pegarlo a la cuchara y pegar también el bracito delantero. pega instantáneamente, entonces es darle vuelta y pegar el piecito para que quede bien sujeto y no se nos vaya a desprender de la cuchara. Es así como hemos terminado nuestra decoración de muñeco de nieve en cuchara de madera. como nos ha quedado nuestro muñeco de nieve en cuchara ya ha terminado, recuerden que el paso a paso es muy fácil, es armar primero el cuerpo si quieren hacer cabeza y cuerpo separado, luego coser brazos y piernas y unirlos, decorar la cabeza, no olviden el gorro y la bufanda y por último decorar la cuchara con el fin navideño y el mono, ya luego sería unir la cuchara con nuestro muñeco de nieve y listo este lindo adorno para que te luzcas en esta navidad. Este lindo adorno navideño al ser realizado con una cuchara de madera va a lucir muy bien en tu cocina y será un maravilloso detalle para regalar o para vender y así lograr ingresos económicos. Este lindo nieve en cuchara es un proyecto muy fácil de realizar porque por su tamaño es muy rápido de hacer y sale muy económico, entonces te invito por estas razones a que no te quedes sin él, a que lo realices y puedas lucirte con un hermoso detalle para regalar o para vender y también con un hermoso detalle para adornar tu casa. Te invito entonces a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook la página Mundo Rossi, en Instagram Mundo Rossi-Rosalba López y obviamente para que te suscribas a este mi canal de YouTube Mundo Rossi, a que actives la campanita de notificaciones, a que le des me gusta a los videos y a que me dejes un comentario. Entonces te espero en el próximo tutorial. Chao.